Juan de Dios Ventura dijo este viernes que los acuerdos arribados entre el colectivo del bloque de organizaciones populares y las autoridades del gobierno están lentos, por lo que no descarta retomar la lucha en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Debemos decir que con cierta preocupación eh, los trabajos, algunos una gran parte de ellos, han ido eh, funcionando pero de manera muy lenta. Nosotros como colectivo de organizaciones sociales y populares hemos determinado hacer en, reuniones de trabajo con los directores regionales. Nos reunimos con la gente de INAPA, que se comprometieron y así ciertamente iniciaron los trabajos para tratar de paliar o resolver el problema central de, de la parte de los espínolas, que es el asunto del agua. Hoy precisamente las informaciones que... Eh, ...no se llegaron ayer... ...hoy ellos van a hacer la prueba... ...después de un día de trabajo... ...incluso en una comisión... ...de Santo Domingo... ...y que también esa comisión de Inapa... ...de Santo Domingo... ...se trasladó a la parte alta... ...de Pueblo Nuevo... ...donde también hay un problema... ...de mayor magnitud... ...en ese caso de Espínola, ...nosotros vimos dos opciones... ...y ellos... ...iniciaron la primera parte... ...que hoy... ...reitero, van a hacer la prueba... Eh, ...Edenorte... ...realmente ha dado cumpliendo ...con la parte que acordamos... ...y con el asunto general que en ese acuerdo se determinó que ellos este año van a, van a resolver las situaciones que hay en San Francisco de Macorís. Todavía esperamos que ciertamente se cumpla con eso. Dijo que en los próximos días se reunirán para determinar si apoyarán o no el llamado a huelga que hizo el Falpo para los días 12 y 13 de junio. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.